Hola, ahora estamos sentados en el tren Fin eh, De aquí pueden ver las alturas De un tren cama Como les dije antes Esos dos pueden ser ocupados por dos personas el que arriba se supone que por uno eh, Bueno, igual falta un rato para que Parta del tren Pero preferimos entrar al tiro Podría haber alcanzado a mandar la postal que quería Pero bueno entre perder de nuevo el tren y... y mandarla desde Nanjing. Creo que es obvia la respuesta. Así que eso, por fin me voy de vuelta después de unas aventuras. Espero que un salón no me obvio. Aunque siento que no es solo mi culpa. Creo que no es mi culpa. Creo que las cosas se dieron así, de hecho. Pero, en fin, es una historia más que contar. Así que eso, aquí está el tren tren el cual es el tren G los trenes G son los más rápidos así que nos vamos en ese que es un poco más caro, no, de hecho este es un D que es el segundo más rápido y se va a demorar 6 horas a ah, Nanjing, así que vamos a estar como ahí como por las dos y media de la tarde una cosa así así que eso, adiós Así saca nuestra aventura por Beijing.